Hola, buenos días, mis curlies. Estoy aquí encantado vez de veros, ¿vale? Eh, hoy vengo a hacer ese review de esta, que es la crema que yo utilizo. A ver si la puedes ver, que es Skin Subsets de Palmer. Y luego uh, de lo que es el jabón también, de Palmer Skin Subsets. ¿lo puedes ver? A ver, puedes ver, a ver si. Sí. sí, sí, perfecto, puedes ver, ¿vale? Eh. Es que desde hace de un tiempo, ya hablé de esta crema hace, hace como un año o dos, así de... Siempre me preguntáis qué es lo que utilizo, ¿no? Para tener la piel toda igual, siempre me lo preguntáis y, y yo, claro, yo siempre, yo siempre os digo las cosas que utilizo, ¿vale? Eh, eh, a ver... Yo no utilizo muchas combinaciones de cremas ni nada. Yo hace años, eh, cuando vivía en Inglaterra, descubrí Skin sources, ¿vale? Que es una gama de Palmer, ¿vale? Porque yo me compraba antes la de coco y a mí me dejaba la piel muy grasa. Entonces, al final, eh, un día mirando la página web de Palmer, pues descubrí Skin sources. Y como en Inglaterra es muy fácil comprarla, pues empecé a comprármela. Y desde entonces, es la que utilizo. Utilizo tanto el jabón eh, como la crema corporal. Y también con lo que es el, el tónico, que ahora mismo no lo tengo. Y luego ahora mismo ellos han sacado, que es una gama para día, que antes era una para día, que era para pieles piel normales, simplemente para piel no grasa, para piel grasa, para rostro, para cuando es la piel grasa. Y luego han sacado uno de noche, que os la voy a enseñar. Un segundo, por favor, no os vayáis. Pues ya he vuelto. <ríe> mira, entonces, eh, os voy a enseñar las dos gamas que tienen. Mira, tienen esta para la noche que es esta, a ver si la podéis ver, si la podéis ver bien, mira, esta es la que es para la noche, ¿vale? Va a ponerse por la noche. Yo no soy muy de ponerme cremas por la noche porque me agobio. Así que lo que hago es la de noche, me la pongo a veces eh, por las mañanas como una mascarilla. Los días que no voy a salir, yo la utilizo, me la pongo, es como más intensa, me la pongo como un poco de mascarilla, ¿vale? Y luego me la quito. Luego tienes esta que es la de día, esta crema, esta que es la de día, ¿vale? que esta, si esta te la pones, pues como una crema normal de día, después de lavarte la cara, limpiártela, te pones tu crema de día y luego ya te puedes maquillar si te vas a maquillar, ¿vale? Y luego está la gama esta, que es la que, que es la de cuerpo, que es la que yo me pongo en el cuerpo, ¿vale? Y luego está el jabón, el jabón, ¿vale? Que realmente no hace falta que tengáis todo, porque si vosotros ya tenéis, eh, por ejemplo, jabón que os va bien, pues por, por, podéis utilizar la crema. Lo que pasa yo, por ejemplo, mi, mi piel es muy delicada, ¿vale? Mi piel es muy delicada y algunas cosas que yo me he dado cuenta, cuando cambio de producto me salen manchas en la piel o se me queda muy seca, entonces yo ya he decidido... No cambiar nunca más de producto. De hecho, eh, cuando no he estado utilizando Skin sources el jabón y lo que es la crema, eh, mi piel estaba súper mal. Mi piel estaba muchísimo más seca, me salieron un plon de manchas en el rostro porque me cambié a otra que es a Bella Aurora y la verdad que me fue fatal, fatal, fatal. O sea, tengo que decirlo. Entonces, eh, yo eh, prefiero utilizar este que yo siempre he utilizado desde... Desde que tenía veintitantos, desde 20, 26, 28, sí que utilizo Skin Soft Ha pasado ya mucho tiempo de eso y la verdad es que es un producto que, aunque ha cambiado en la formulación, sobre todo en las dos últimas que os he enseñado, el de cuerpo se ha mejorado y, y es muchísimo mejor y, y la verdad es que a mí me va bien. Entonces, yo para las personas que no quieren cambiar el tono de piel, ¿vale? No quieren cambiar el tono de piel, solo quieren tener la piel igualada, yo les recomiendo Skin sets porque lo que hace es que quita las manchitas, te pones un poquito, donde las manchas te lo pones y el resto del cuerpo pues te pones la crema normal, ¿vale? Entonces tú puedes decidir o ponértelo solamente donde tienes las manchas o poner por tener por todo el cuerpo, lo que va a hacer es igualarte el tono, nunca aclarar, ¿vale? Por eso es un producto que me gusta mucho. Eh, también tienes otra gama de palmer que es la gama de coconut que es una gama que son es una manteca de, de coco de aceite de coco para el cuerpo que también a algunas personas les va bien a mí particularmente no me va bien porque es muy grasa y, y me molesta me molesta la piel me cuesta que se me absorba sin embargo este que te estoy diciendo sí que es verdad, sí que me absorbe muy bien, ¿vale? Y, y ponen que aquí, por ejemplo, que la, eh, el resultado es visible en dos, en dos semanas. Pero ya sabes que cada crema actúa en el cuerpo, depende de cada persona, ¿vale? Cada piel es diferente. Entonces, a lo mejor a mí el efecto de lo que es igualar toda la piel, de tener la tonalidad, pues a lo mejor se produce en dos semanas y a lo mejor a ti en una semana ya tienes el resultado. Entonces, nunca hay que pensar que vas a tener el mismo resultado exacto exacto como el que dice el producto de acuerdo porque cada piel es diferente cada textura es diferente y, y la y la absorción de los productos también es diferente de acuerdo entonces eso hay que tenerlo en cuenta entonces mucha gente que me pregunta qué es lo que utilizas en curly que por qué tienes así la piel y la edad y no sé qué pues yo eh, lo que yo os digo es, lo que yo os digo es eso que yo utilizo esos skin soaps ¿Vale? Que podéis encontrar yo, en un link que yo voy a dejaros también en la página para que lo podáis adquirir. Tengo que decir que Skin Sources soy afiliada de Skin Sources, ¿vale? Eh, me llevo un poquito por la compra de Skin Sources, ¿vale? Pero eh, que no os eche para atrás eso, porque yo la hora es que la promociono, porque ya sabéis que hace años la gente que me lleva siguiendo desde que creé Curly Mangue sabe que es el producto que yo siempre he utilizado, siempre que yo. Incluso ya tengo vídeos en los que yo me prestaré, decía, ¿cómo tengo este rostro? Y yo sal, sal, salía ya, yo ya os he anunciado skin, entonces, que entonces mi, es mi producto de piel. O sea, yo no lo he cambiado en muchos años. Y ya os digo, cuando lo he cambiado, pues siempre, eh, al final, he salido perdiendo. Entonces, prefiero no, no, o sea, prefiero no cambiar el producto y utilizar siempre, siempre, siempre el mismo. Si algo os va bien, continuar con ello. No porque os digan que esto va bien, eso tal, eso tal. Siempre había gente, a ver, ofertas de, de cosas siempre hay, ¿vale? Eh, y siempre hay gente que dice esto me va bien, eso tal, o, o los anuncios, o no, que no te convenzcan, si algo te va bien, continúa con ello, ¿vale? Por favor, porque a mí me ha pasado de, de, de utilizar otra cosa, porque pensaba que me iba mejor, y, y al final ha sido un desastre, como ya os cuento, en el caso de cambiar de cambiarle producto de rostro, que me, me, o sea, me hizo como salir unos sabones horribles, unos, un, o sea unos granos, o sea fatal o sea entonces yo os recomiendo que si algo te va bien por favor no lo cambies y ya está entonces si queréis comprar skin es que entonces también es uno de los productos que recopilaron en mi página web en lo que es la sección de productos de belleza hay hay belleza también donde podéis encontrar los productos que yo que yo utilizo para la piel para el cuerpo vale y eso o sea porque para mí es importante que no perdáis mucho tiempo. Porque ahora mismo, tal como están las cosas, hay que, hay que espabilarse. Hay gente que se ha quedado sin trabajo y tiene que buscar. Hay gente que está haciendo el papeleo para pedir las ayudas. O sea, que una no tiene mucho tiempo para, para estar buscando productos. Entonces, por eso yo he recopilado todo, para facilitarlo de las cosas. En lo que es en la página, en la página web de productos que podéis ver todo. Tenéis varias páginas de productos de cabello, cuidado de cabello. Y otro que es belleza, que es para cuidado pues, corporal y donde vais a encontrar pues, la, eh, los productos de King Sosa, vais a encontrar maquillaje, vais a encontrar lo que es el rímel para los ojos, para las pestañas, o sea, todo lo que es para rostro, para todo es belleza, ¿vale? De, del cuerpo y el rostro. Así que nada, espero que nos veamos en esa página. Eh, visitar la página curlimangue.org. Eh, un besito muy grande, muy grande y muchas gracias por seguirme a pesar de todos los cambios que ha habido en, en mi vida y en la página web. Y, y nada, que más os puedo decir que estoy encantada de estar aquí y que He vuelto y como dicen a la, la tercera va la vencida así que muchas gracias por estar ahí y seguirme besitos os dejaré el enlace abajo para que podáis eh, comprar los frutos vale venga saludos, chao recordar a ver es puede ser aquí skin set. es quien es quien lo puedes ver y este también aquí, ese es quien pues creo que lo podéis ver. ¿Veis? Ese es el este producto. ¿Vale? Y nada, un besito y chao. Adiós.